Bueno, vamos volviendo, me voy fijando el audio. Y en el entretiempo estábamos charlando con el público, si el gol de Unlam había sido, este, y charlábamos sobre tener el bar también, en el, a ver cómo sale el audio, ¿sale bien? Está bien. Y charlábamos y charlamos, decían, bueno, te, en el día de mañana habría que tener el bar también. Para saber qué pasó. Para mí la pelota pegó de palo a palo y sale disparada para afuera. La pelota no hace una curva en ese trayecto tan corto que hay de palo a palo. Es muy cortito para que se meta adentro y después salió disparada hacia afuera. Pero el juez estaba más cerca que nosotros. Después la veremos y hablaremos. Ya hablamos también sobre la conectividad. La gente va consultando cómo es esto de transmitir y demás. Arranca, la, el arranca el segundo tiempo el 14 catorce, catorce, ¿no? al 10 al 13 cambió al 10 y van al que arma va todo al 10 va todo al 10 el 7 bueno también ojo bien, bien, sacalo, bien la marca de bueno, iván muy bien arranca con todo bien le pone mucha garra el jugador del de cultura Brian Bela va con todo. Recién arranca el segundo tiempo, estamos 2 a 2. Desde acá de Tapiales contra un Lambo. Que a iván para un vamos a ver cómo se plantea ahora en el segundo tiempo que hablaron en el vestuario tanto de la gente de MLAM como el culto a ver qué pasó él se tiene fe el 10 tiene una patada de burro terrible con mucha fuerza sale el local con luca crespo ¿Qué tal el buffet? ¿Trabajó? Sí, sí. Bien. No me quedé charlando con el delegado de ULAM. Está ah, muy bien. ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda la institución? ¿Bien? Bien, bien, bien. Ahora, el, el sábado que viene juegan de visitante en Urlingham. Ah, mira. En el microestadio. Así que seguro, en forma gratuita, la gente de Urlingan está viendo este partido. Lo va a ver después. Y el equipo que se enfrenta la semana que viene contra Tapiales también. Claro. Bien, bien. ¿no? Muy bien Muy bien Acá Vamos, vamos Ahí está, ahí está Ahí uh, uh, sí, okay. no, está, agarra la mano Se pegaron un golpe feo Feo, feo, esperemos que no sea nada A ver cómo está el arquero De Los arqueros los que se ponen más en cuerpo ¿no? La cara, ponés la cabeza, todo ¿Sabes qué? Mame. Sí, yo mames, un golpe no, a mí, ¿sabes qué? Después tengo que arreglar en casa la zapata esta, porque el enchufe ese es como está enchufado directo. No, no, no, no, esto este. Ah, sí, esto anda, sí, anda sí. media, media, sí, sí. media para atrás. Pero estamos bien igual. Sí, no, ya está, ya está, está enchufado, estaba con carga. Ah, está bien, no ya está, ya está Ah, no, ah, está bien. Listo. Está con carga. Ah, va, así, Ah, listo. Ahí entendés. Dale, dale, dale, dale, dale, ya. No, uh, uh, no sabía que habías enchufado por dale, esa dale, pelota. Dale dale, dale. dale, dale, dale, dale, No lo dejes salir. Uy, qué buena pelota. Ah, bueno. Tranqui, tranqui, tranqui. Bien, bien, bien, mirá. Uh, la pelota al 10. La tiró. Tiene el 10 el es un crack, tiene todos, los gestos, tiene todos los gestos. Si le erra la pelota hace, hace como que le duele la y pelota. Si, y si le pegaron no puede hacer esto que está haciendo ahora. Claro. Sale Mlam con el 7, buen jugador. ¿Cuánto no van? Pregunta, 14. van 2 a 2. Faltan 17 minutos para tener el, primer, el segundo del partido. Ujo, pero tarde el 13, si no la pelota la dele, eh. el 13 estaba justito. ¿Está bien. Bueno, a ver qué pasa. Bueno, no, no, no. Perfecto. perfecto. <risa> es el arquero, es el arquero que habla y la pide. que Greco no, no, no. Lucas Crespo, bien. Vamos, un LAM, dice Alejandro Ibarra. Gracias por vernos, Alejandro. ¿Desde dónde estás viendo? Así nosotros nos divertimos, ¿de dónde estás viendo? Para saber las localidades. El primer gol de, de Tapiales lo hizo, lo hizo Facundo Gómez y el segundo lo hizo Agustín Pérez. Está de local. Julián Canch dice vamos culto Claro Canch porque debe ser, me la juego que debe ser de Chicago ¿Por qué? ¿Por qué pensás? Sí, porque es club atlético Nueva no Chicago ¿Te parece? Vamos a preguntarle, Julián, ¿de qué cuadro son. no te podés dormir, eh. No te podés dormir. Bien, bien. Muy bueno. ¡Vamos culto, ¡Vamos culto. Le pega, le pega, juez Superable, cerca de Tapiales. Dice correcto el verde y negro desde Matadero, siguiendo el cultural. Pero mira qué cancha que tiene Fede. Gracias, Julián. Gracias, Alejandro Ibarra. Bombazo. Sacala, sacala, sacala. Bien. Sin falta. Bien. Bien cultural, bien cultural. Bien cultural. Gran partido, ¿eh? Gran partido, los dos. Estamos viendo un partidazo. Para mí una alegría porque yo a unam hacía bastante que no lo veía. Entonces quería verlo, a ver cuál era la propuesta. le da lugar, te patea. Claro, él siempre juega a la derecha, viste, al 14 le tiene confianza. Vuelve con él de vuelta porque también lo están marcando y el, el 8 de, de Tapiales eh, perdón, el 19 de Tapiales lo, lo encimó y le cortó todo el juego. Sí, Fernando, a, con este, Fernando. ¿viste? a la derecha juega. Fernando, Agustín Agustín Bien La pelota que llega al arquero sale la visita juega de vuelta para la derecha ¿Es matemático es matemático juega siempre para la derecha está dejó salir Franco Aguirre pelota para Tapiales juega muy bien pero cuando juega muy bien y muy armado, pero yo digo lo siguiente cuando te repetís y los otros te están mirando bueno, bomba el tiene que cambiar el libreto para jugar. Se fue. De vuelta Pero también un lampo con el 10, 10, con el 3, ganó, ah, no. juega hacia la izquierda, mirá, en bromo De vuelta fue hacia la izquierda. Cambió el libreto. Falta, falta. A nosotros nos gusta mucho el futsal y cuando hacemos algún tipo de observaciones las, las hacemos sabiendo que solamente somos mirones, estamos muy cómodos detrás en la cámara mirando y que lo importante son los futbolistas, pero como nos gusta tanto el juego dale, dale, dale, dale. Bola, Qué hermosa jugada El remate fue de Mauro a todos los que miramos futsal y a los equipos lo que nos tiene que interesar es que se eleve cada vez más el nivel del juego. Para Partido Va ¿eh? a ser tramado. muy beneficioso para todos los que nos gusta el juego. Y también para que si se eleva mucho, mucho, mucho el nivel de futsal, también la AFA va a mirar sobre eso también y entonces prestará atención más de la que presta sobre este tipo dale, de dale, sobre dale, dale, dale. Dale, mirá, con el taco, bien dale, dale, dale, dale. dale. Oh. muchas gracias a todos los que nos siguen el 10 con la pelota, 13 minutos 44 para terminar, cómo van van 2 a 2 muy atento el local, el arquero del local mirando a quién se lo va a pasar la tira, la tira para arriba lateral que habilitó el arquero de un Se le salió muy bien. 10. Amarilla. Sí, porque se le tiró de atrás. Amarilla porque no lo tocó, porque si lo tocaba era. Lo echa Se salvó. Se salvó el 14. Se salvó el 14, pues la verdad. ¿Qué perre, qué perre. Se escucha, se escucha. Ahora, el 14, lo llega a tocar, roja directo, afuera. Julián Borrego fue el que se tiró así. Lo que pasa es que él practica salto en largo, ¿viste? Entonces, le salió, le salió de levantar los pies para adelante, Ay, claro. Hasta atletismo hace salto en largo, viste, entonces dijo dijo, me confundí de deporte en ese momento, no fue mala intención no, está bien, está bien lo que hizo pues. no, está bien, el 10 puede ir a bombazo Dale, bueno, 10 el 10 saltos. al arco, tranqui dale, dale, porque te salen a apretar ahora te hacen la misma salí de ahí, sacala de ahí Sacala, dale bien bien bien de vuelta bien, bien. Bien. bien fuera saque de arco y sí, sí un lampe va a venir a apretar claro muy bien pelota para Tapiales en mitad de cancha Ahí lo frena, ¿eh? bien. bien, bien, lo cortó ahí, ¿eh? bien. Descanso para el 10, el 11 va en su lugar. Upa, corner Están descansando, allá en el banco, el 10 y el 7 Han sido fundamentales en todo el juego vale Van a buscar la pelota se no. iba, que se iba. No, el Sí, bueno. 12 minutos para terminar el partido. 2 a 2. Carlos! ¿A tiene ahí mira que está diciendo claro sí el tío delante es una bomba de los pies jugó en chicago antes de la pandemia sí la verdad que sí juega muy bien el 10 sí, juega muy bien es medio repetitivo en algunas cosas no digo técnicamente no es una, no es una crítica es una observación me gusta mucho como juega pero a veces, a veces se repite mucho y por ahí con un equipo que se avive de eso en el término de un partido, sale lo apretan a él y el equipo no juega El público está atento a todo Sí, el público está atento a todo Muchas gracias este, Julián por tus aportes igual que a todos Lo bueno de de esta forma con Facebook, de que la gente puede, puede decir cosas en vivo y en directo que en otro tipo de transmisiones no puede. Así lo dejamos. No hay drama. Bien. Vale. Ay, Marcos. Después, después. Todo el se el Fuerza el 7 El siete también juega muy bien de... El 14, el 11, allá. Bien, en un tiempo el arquero. Trabaja con el 8, atento. Vamos, Cultu. Cool Eso. Bien, rápido, un toque. Despejar De que viene sobre el área. peo en el palo. Y se salvó. Dale, dale, dale, dale. Eso, ¡Sácalo acá. Bien. Bien. Saca de arco. Rápido. Encuentro. Rápido, veloz. 9.56 para terminar. Empate en dos. En faltas. Dos para el local. en eh, todo. Dos para el local, tres para la visita. Ah, estreado. Julián Canch a ver bien, Julián Canch agrega dice algo más para acotar, el 14 de Tapiales hizo corta y tercera en Chicago y el técnico de Cultural en el 2012 ascendió con Chicago del AFA a AFA solo acotaciones, pero muchísimas gracias es, es un aporte muy, muy, muy bueno muy bueno el tuyo, Julián es Muchas información gracias. para que todos y todas las que ven este partido de, de futsal, nos vayamos enterando y vayamos conociendo a todos estos que son los verdaderos protagonistas de este deporte que nos gusta tanto, entonces nos vamos enterando de algunos jugadores, se mencionan equipos, se mencionan técnicos y te lo agradecemos un montón. 9 minutos para terminar el partido 2 a 2 estamos 2 a 2 mira que iba pasado salir rápido de atrás. ¿Quieres? Tendría que ponérselo, jugar para algún equipo, así juega y es protagonista el juez. Falta para el local, sale hacia atrás. Quería salir jugando Mauro, no pudo, pelota para un LAM en mitad de cancha, faltan ocho. El 10 volvió a la cancha, a 14. Siete. Se va, se va, se va, se va, se va Lateral. El culto arranca hacia atrás. Uf. Partido muy trabado, muy trabado. Para mí que. mira, te digo una cosa, el que mete el gol gana. Va a haber un solo gol. Vamos a ver. Siete minutos es mucho tiempo. No, Pinta. pero porque lo veo muy trabado, por eso. Muy bien el arquero, muy bien el arquero. El culto arranca lo que se hace abajo. Quinta. Dale, Facu. ¡Dale, dale, dale, Raspa que te raspa en mitad, eh. Sí. Bueno, quedan siete nomás. Saqué arco para lado Le pide que vayan hacia arriba el 10 de Ulam ahí quiere jugar el solo amarilla no. para el 10, para los dos Quinta Ulam. Quinta falta Ulam, me avisa Federico. Uy, uy, uy, y eso me falta. Espectacular. 이야ven. Espectacular, eh. Despierto, presente en el partido, con los ojos abiertos. Mar, hey. Seis minutos. La pelota se fue 60 centímetros del palo izquierdo. A ver, no, el tiburón. De todos lados, el 19 del culto mete, mete y aguanta. claro, es probable es probable, más de cancha de 11 parece muy bien Facu, muy bien Facu Sí, tiene mucha potencia igual tiene... lo que pasa es que no es el único jugador en el futsal que de repente tiene gestos técnicos repetitivos ¿no? y de bien cosas ahí atrás tiene un físico importante también y la potencia es un detalle se faltan, sí, tres. El local eh, tiene tres faltas y la visita está en quinta falta. ¡Oh! en bueno, el palo, pegó la pelota, Eso, se salvó. abrir por otro lado, el 7 es muy bueno en ¿no? la bien, bien el culto, bien, bien, bien, bien, bien, bien, y no es falta eso, y no es falta eso, fue. Queremos que no sea nada, esperemos que estén bien los jugadores. Pinturerías Tokio, Bulón Surmar, 1425, encendido futuro en la Avenida Crobar, 4159 carburación encendido duro en la 602 Panaguería la única princesa de Anfunes, 232 en la tablada, Saori lencería ropa para y chicos, Seguimos en arroba Saori y un bajo enseguida, sigue el partido en manos del 10 que tiene una patada va a tirar un bombazo a ver 2 minutos 0-3, es lo que falta para terminar este partido que hasta ahora, estaba empate. That's 42 en mucho tiempo y supongo que unlam va a poner toda la carga tiene la responsabilidad ahora de empatar vamos a ver qué pasa pero también unlam tiene una quinta unlam tiene una quinta falta si bien va a poner toda la carga Go A 3 ahora Partidazo lo está viendo, lo sentí, lo disfrutá, lo viví por la hora de Burlingame. La cantidad de técnicos que están viendo este partido. La cantidad de técnicos y sí, de jugadores también de este partido. No, no, no, sí, no, sí. sí, no, sí, sí. <risa> Este, este es re malo, este, este es re Ah, es re Se cubrió todo entre los delegados. <ríe> este arquero jugador ¡Vamos, <ríe> Se un minuto ¡Vamos! uno lo gana, uno lo gana. Esto es lo que buscaba el año pasado Fede. Venir a ver otro futsal Mostrar a nuestra gente Otros equipos Otras formas de jugar Otras formas de vivir el futsal Otras hinchadas 50 segundos, 50 segundos. Vamos a ver qué pasa. Y puede pasar cualquier cosa. Está bien. se va, se define, falta poco, ya está, poner la mesa, listo, si lo tenemos que sacar, ya está, ya está tiempo, 39 segundos, 37, 36 segundos, 34, 33, 31, marcalo, sacásela, 28, toda la carne del asador. Para definir, se lo fue, se lo fue faltan 21 segundos Lo vivís, lo disfrutás Por la urea de Burlingham Deportes a través del streaming de Facebook Faltan 18, 17, 16 14, 13, 12, 11 10, 9, 8, 6 Cuatro, dos segundos, dos segundos. Corner para un ram. dos segundos. tres, un partidazo señores ha sido un gusto para nosotros señoras y señores, gracias por vernos los que son del Cultu, los que son de ULAM que nos acompañaron, que hicieron todo el futsal, todo el futsal que, hicieron, que enriquecieron esta transmisión sí. con datos y con cosas se los agradecemos tanto nos vemos la semana que viene ponele dijo uno vamos a ver qué es lo que sale en este paseo señores, nos vemos